Este es un eh, diálogo abierto que hemos llamado un conversatorio eh, en el que van a participar eh, personas especialistas y también eh, personas eh, invitadas, interesadas en el tema de la migración laboral. Esta eh, actividad es parte de un trabajo intenso de la Red de Mujeres sindicalistas. Eh, y le acompaña en este proceso la Fundación Friedrich Eber. Eh, la Red de Mujeres Sindicalistas con su eh, campaña Más Reformas, Mejor Trabajo eh, eh, se tomó la tarea de estudiar el fenómeno de la migración y concretamente la migración laboral y eh, a partir de ese, ese eh, trabajo tan intenso que coordinó Flor, Flor González Pardo, que aquí nos acompaña, pues tenemos un documento y tenemos una iniciativa y dado que queremos enriquecer la iniciativa legislativa, que esperemos se convierta en una propuesta que legisladores y la, legislador legisladores y legisladora se interesen en el tema estamos aquí reunidos Bueno, les cuento un poco sobre eh, la, la dinámica de, que tendremos para este conversatorio y bueno, pues como decía Inés, la, la intención de, de este diálogo abierto para una reforma integral en materia de migración laboral es poder reforzar el trabajo que hemos venido haciendo por más de un año y medio para eh, lograr esta, esta propuesta de iniciativa de reforma. Y bueno, eh, esta, esta propuesta no fue posible sin el acompañamiento eh, de, de Rita, de Rita Robles, eh, con toda su experiencia en, en materia de migración y también obviamente eh, pues todo el, el trabajo que ha hecho la red de mujeres sindicalistas para poder eh, pues llegar hasta aquí. Eh, les voy a, a, a explicar un poco cuál será la, la dinámica de, del, del conversatorio eh, preguntaba si ya estaba Margarita porque eh, haremos unas rondas de, de preguntas eh, generadoras eh, justamente para poder eh, fortalecer la, la propuesta que ya hemos estado trabajando. Y bueno, las preguntas eh, no serán las mismas para cada especialista, serán distintas justamente de acuerdo pues a... Al, al trabajo y la experiencia que ellos tienen en, en el tema, ellas eh, y él tienen en el tema, eh, y si les parece bien haríamos eh, una primera ronda con Margarita, después haríamos otra ronda de preguntas con Rita, eh, y no, Margarita, después el compañero, eh, Lorenzo, después Rita, y finalmente concluiríamos con Melisa. Eh, para, las, para las respuestas tenemos eh, cinco minutos. Entonces, bueno, tratemos como de ajustarnos al tiempo para que podamos concluir eh, como en tiempo. Y eh, finalmente, de, bueno, cuando concluyamos las, las participaciones de, de todas. Eh, se pueda abrir, pues, alguna ronda de preguntas, pues, con, con las compañeras de prensa que nos acompañan. Eh, entonces, no sé si alguien tenga, pues, algún comentario o duda, y si están de acuerdo con la dinámica, pues, podemos comenzar el conversatorio. Pues, de acuerdo, comencemos. Ok, bueno, pues las, las preguntas como, como dije, eh, las preparé pensando en que eh, justamente la experiencia de, pues de, de Margarita, de Lorenzo, de Rita y, y Melisa que hoy nos acompañan puedan aportarnos para poder fortalecer. Esta propuesta de iniciativa de reforma, pero también pues para eh, nutrir el diálogo en, en torno al tema de la protección de los derechos de las personas trabajadoras migrantes. Entonces, eh, bueno, pues comenzaré con, con Margarita. Eh, pues buenas, buenas tardes, Margarita. Eh, un gusto que nos acompañas hoy. Eh, pues no sé si quieras contarnos primero un, un poco sobre, sobre tu trabajo en la red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, un poco para que puedas eh, presentarte. Sí, gracias Flor. Bueno, pues primero agradezco la invitación para estar en este espacio. Un gusto poder compartirlo con Rita, con Meli, de verdad un gustazo vernos, aunque sean a la distancia y en estos temas con Inés, también un gustazo vernos y en general para quienes nos acompañan. Eh, concretamente sobre la pregunta, Flor, bueno, la red está por cumplir siete años, ahora en el mes de septiembre, eh, la red básicamente está conformada por organizaciones de sociedad civil y de base, las dos organizaciones de base que la conforman está integrada eh, por un compañero en Sonora, que prácticamente él llegó a, al estado como migrante jornalero, él ya está en una, vive en un asentamiento de allá, y prácticamente el trabajo que hace desde su labor ha sido como un acompañamiento más directo para las familias que viven en el poblado Miguel Alemán. Para los compañeros que están en Chiapas, que es la otra organización de base, ellos trabajan con población jornalera o migrante también. Pero sobre todo en origen y desde como otras lógicas más desde la dinámica comunitaria. El resto de las organizaciones o académicos que la componen, pues brindamos más bien acompañamiento que ha sido como uno de los ejes de, de la red, acompañamiento directo a, a las personas jornaleras, básicamente familias, tanto en estados de origen como de, de destino, ¿no? los, los catalogamos así, aunque en el trabajo pues, también ubicamos que tenemos estados intermedios como San Luis Potosí. Entonces, básicamente nuestro acompañamiento va desde asesoría jurídica o para cuestión de gestiones y todo muy abocado a, a la otra línea que es el tema de la incidencia que es otra parte que llevamos. Algunas de ellas son acciones muy concretas a nivel estatal, municipal y otras pues más en el ámbito federal, que es ahí donde es como más complejo poder impulsar como acciones más, más, más directas no y con mayor impulso. Pero eso a grandes rasgos en el trabajo de, de la red. Bueno, nada más agregar que estamos en nueve estados, y eso ha permitido, digo, quisiéramos crecer más también con las posibilidades, pues a veces no es fácil más en un trabajo en red, pero por lo menos donde estamos nos permite tener como un contexto, ya lo decía, como de estas miradas, de, de lo que implica hablar de, de migración interna o de movilidad interna laboral en, en un país donde a veces este, pareciera que el trabajo jornalero está más abocado desde otros ángulos o con otras miradas. Eso a grandes rasgos, Flor. Gracias, Margarita, eh, por, por esta presentación que nos haces. Eh, bueno, pues eh, comenzaría con, con algunas preguntas. Eh, y bueno, te preguntaría justamente eh, pues sobre todas estas personas que, que nos comentas que están en la red, específicamente eh, las de las personas jornaleras, eh, jornaleras y jornaleros migrantes. Eh, ¿Cuáles o, o más bien cómo son las condiciones de, de trabajo eh, para las personas jornaleras eh, que forman parte de la red? Eh, ¿Bajo qué condiciones ello, ellas y ellos laboran? Sí, Flor, más bien lo mencionaría como a partir de, del trabajo que cada una y uno de los integrantes que la conformamos hemos recopilado como en, en nuestro caminar diario, no, estas salidas a campo, atención directa a personas que nos ha permitido identificar, que tampoco decimos cosas que no sean nuevas no, y que no hayan sido retomadas en algunas investigaciones, de hecho construidas desde la academia de tiempo at atrás, y que existen investigaciones, estudios que, que, que han mencionado el tema, pero que desde la red, en, ya lo decía, desde donde nos ubicamos, por lo menos nos permite hablar de que hay como... Cuando hablamos de personas jornaleras, lo tenemos que ubicar como en, en tres ámbitos, o en tres esferas. Hay quienes están en movilidad, ya lo decía, que están migrando, no, porque básicamente las condiciones del trabajo establece una dinámica migratoria, a veces es muy circular, ¿no? Que, que permite que sus migraciones sean tan constantes y ro, rotativas que a veces no permite que, que regresen a sus comunidades de origen, por lo menos como quisieran ellas, ¿no? La, las familias, o hay otros que por ciertas temporadas sí están fuera de sus comunidades de origen, en algunos campos agrícolas, principalmente esto se da mucho con empresas que son transnacionales y que el trabajo les permite una labor justo de seis, ocho, nueve meses, hay quienes continúan haciendo otro tipo de actividades, pero ya el reclutamiento, digamos que no es tan intensivo, ¿no? Por lo menos a lo mejor queda un porcentaje muy mínimo de, de esa mano de obra, pero el resto sí. Pero a la par de que hay esta migración de, de familias jornaleras, porque por sus mismas características, básicamente no migran hombres o mujeres solas. Son familias, componente es que es una migración además comunitaria, tiene sus características porque además de ser comunitaria, es regional, se da por municipios, entonces también tiene características que, que es como la parte emblemática de, de ellas y de ellos. Pero al ser familiar, pues le da otro componente porque genera como muchas otras situaciones, ¿no? Concretamente me refiero al tema de las mujeres, mujeres como trabajadoras, asalariadas, el tema de las adolescentes, por, por ejemplo, o, el, o el, la situación de niñas y niños, ¿no? En actividades agrícolas o no agrícolas, pero que también tiene un, un tema complejo, sobre todo porque como acompañan a, a sus padres y madres, para ellas estar en estos campos agrícolas le trae como un sinfín de situaciones. Pero también están todas las personas que, son, que están asentadas, como ya lo decía, como en el caso de don Pedro, que es parte de la red, y estos asentamientos también están conformados en esencia por población que fue migrante en algún momento, y que las nuevas generaciones son las que ya nacen ahí, que adquieren un carácter de ciudadanía, que en su momento les es negado para quienes llegaron y poblaron esos asentamientos, pero el, que es el ser asentamientos tampoco les garantiza en esencia todos los derechos, ¿no? Pero a la vez también están los jornaleros o jornaleras que son locales, que son de estas entidades o de estos municipios pero emplean su mano de obra en, en estas actividades. Para ellos tres en su conjunto, digo, estos tres grupos, pues las condiciones no son mejores ni peores, Flor. Yo podría decirte que sí, por lo menos las, la, la, las podemos catalogar como aquellas condiciones que genera cuando trabajan para una empresa transnacional que genera otro tipo de condiciones y aún así es dispar para aquel, aquel trabajador o trabajadora que está en el empaque a diferencia del que pueda estar en el surco o en el invernadero. Pero esa situación todavía es mucho más dispar para aquel trabajador o trabajadora que está con algún tipo de agricultor que pues se suele catalogar como informal. Quiere decir que no es un centro de trabajo agrícola que tiene la infraestructura para generar mejores condiciones para la mano de obra que está reclutando. ¿A qué voy? Pues que básicamente lo único que garantiza... A la mano de obra es el tipo del pago de salario y que por lo general es a destajo. Todo lo que tiene que ver con vivienda, etcétera, además servicios, pues los cubren las familias, pero en, lo, en, las, en los tres grupos que te mencioné es como la principal característica. O sea, sí hay condiciones de explotación y explotación sustentada porque es un trabajo básicamente informal y donde firman contratos, pues trae otro tipo de situaciones, pero la informalidad es otra característica que distingue el trabajo jornalero en México. Gracias. Y justamente en esto que nos comenta sobre la, la movilidad, eh, que las familias tienen que emigrar ¿no? al interior de, del país. Y bueno, eso obviamente las, las pone en una, una situación de, de vulnerabilidad y de eh, pues dificultad para eh, acceder ¿no? a, a derechos como pues la vivienda ¿no? en, en, el, en esta pues en esta situación en la que tienen que estar eh, trasladándose de un, de un lugar a otro para poder tener eh, acceso al trabajo en los campos. Eh, en ese sentido, eh, pues sería mi, mi segunda pregunta, ¿no? Sabemos que, que muchas niñas, niños y adolescentes, eh, mujeres y hombres, eh, tienen que acudir, eh, tienen que acompañar a sus familias a trabajar a los campos agrícolas. Y bueno. Eh, ahí te, te preguntaría justamente la, eh, lo que tú has, has visto en este, en esta, con todas estas familias que, que la red acompaña, eh, pues cuáles son eh, las, la, las actividades que, que desempeñan niñas y niños, son iguales a las que desempeñan los adultos, eh, cuánto tiempo trabajan, ¿no? eh, si van a la escuela o no. Eh, cuáles eh, son pues, sus horarios y, y si tienen eh, algún tiempo, ¿no? momento para poder hacer eh, otras actividades que no sea trabajar en, en los campos agrícolas. Sí, Flor. Bueno, yo la, la gran distinción, sobre todo cuando hablamos de la presencia de niñas, niños y adolescentes en campos agrícolas, parte justo de, de si se emplean con una empresa transnacional o que la cadena de valor tiene como otro tipo de características para la mano de obra, como de aquellos que les decía que trabajan para pequeños rancheros ¿no? o ranchos agrícolas, como nosotros los denominamos, o para invernaderos que igual no, no son regulares, o, y, y además tienen como diferentes denominaciones, Flor. Hay algunas zonas donde el tipo de agricultor, por ejemplo, eh, en Sinaloa, ubicamos a uno que le llaman poquitero. ¿No? Coloquialmente en el argot del jornalero, hasta del mismo productor, ese es el nombre que se le da al agricultor Poquitero, y Poquitero hablamos de un productor que puede arrendar o no arrendar la, la tierra y que siembra determinada cantidad y de esa determinada cantidad de hectáreas, pues es la demanda de mano de obra. Y al verlos como en esos núcleos separados, Flor, nos da completamente como la clara diferencia. Si hablamos de empresas transnacionales, evidentemente existen mejores condiciones para aquellas familias que llevan a sus hijos e hijas. Quiere decir que hay una, una estancia infantil que les permite que ahí estén bajo resguardo y seguridad mientras van al campo y pueden llegar por ellos después de que van a la labor sin una situación de mayor riesgo. Pero están aquellos también donde a lo mejor existe un espacio educativo que permita lo mismo, ¿no? Si las niñas y los niños, para evitar que se queden en las viviendas o, la, o el albergue que les provee la empresa o el agricultor, pues por lo menos les haga la garantía que durante la mañana, partes de la tarde, o van a estar a la escuela o van a estar en una estancia infantil. Realidad muy distinta para aquellos que van por un agricultor donde solamente la garantía es su salario. Y eso lo vi en diciembre y en abril que estuve concreto. O sea, yo les escribo Sinaloa porque es lo que más me ha tocado mapear a mí, pero eso no significa que estas características sean similares, por ejemplo, en, en muchos estados del centro Bajío, que es donde ha crecido mucho la misma... El, el mismo nivel de producción y el mismo tipo de características del agricultor que les describo en, en la región norte y sur de, de Sinaloa. O sea, que es un agricultor que a lo mejor puede que tenga las condiciones o no las tenga y las niegue, pero no se les provee ni albergue, ni estancias infantiles, ni mucho menos espacios educativos, ni tampoco las condiciones para un traslado que no ponga en riesgo ya no solamente a la infancia, sino al resto de los familiares que les acompañan. Al no tener ningún tipo de, de esa infraestructura, medios y recursos, sí es un incentivo grande más los que le genera el mismo mercado con la posibilidad que les ofertan los productores, de que se empleen todos los integrantes de, de una familia. Si bien no necesariamente puede hacer que estén en actividad agrícola, sí implica para la mamá, que va además como asalariada, trabajadora, cargando al bebé en la espalda y los otros dos chiquitines los tenga que llevar y dejarlos al surco porque no hay ni siquiera, o sea, a lo mejor la cuarta y cuando digo cuartería me refiero a un cuarto tal cual de dos por dos y no significa que esa cuartería sea un espacio seguro para que deje a sus bebés que a lo mejor tengan cinco o ocho años. Han implementado operativos, pero esos operativos lo que condicionan es que los padres dejen a sus hijos en estos cuartos mientras ellos se van a trabajar y alguien los cuida. Esa no es una respuesta realmente que aliviaría la situación que atraviesan en estos campos agrícolas. ¿Qué motiva? Pues que las familias tengan que cubrir con esos salarios que perciben por su cuenta la renta de las viviendas, que les llamamos vivienda, pero en realidad, les digo, decir cuarto es una cosa. Hemos encontrado hasta bodegas donde hay hacinadas 100 personas porque es... La capacidad de la demanda que, que tiene ese agricultor y les provee bodegas para que puedan alquilarlas hasta terrenos donde ellos tienen que improvisar habitaciones ¿no? con con techumbres y esos espacios se los arrendan en 500, 1500 y depende de la cantidad de trabajadores. El precio de la renta sube más en esos terrenos. Esas situaciones aparecen completamente desdibujadas y todo eso le, te, le toca cubrir a las familias. Y eso es un gran incentivo y lo que fomenta justo que veamos a niñas y niños trabajando. A mí en abril me tocó, por lo menos de los tres municipios que yo recorrí en Sinaloa, no había campo que, una recor que se recorriera donde encontrabas una niña y niño. Y la primera situación era esa, este, Flor. Hay un albergue que abrió por el tema de la pandemia, pero lo cerraron justo cuando se aperturaba y un niño perdió la vida un día después porque cerraron el albergue porque sus padres no tenían dónde dejarlo. El otro albergue que se supone que iban a abrir, que está como a 10 kilómetros de distancia, hasta la fecha no se ha abierto. Entonces, esos esquemas son los que imperan y que al final eh, viene siendo como un factor que sí incentiva y motiva la posibilidad de que niñas y niños estén ahí, sumado a que no se hacen las inspecciones como debiera de hacer, sumado a que también haya como toda esta visión parca de, de, de las autoridades de, de, no, de no dar como un seguimiento puntual a campos que consideran informales porque no son transnacionales. Entonces, si rompemos esa mirada, Flor, nos va a permitir ubicar realmente cuál, o sea, hay trabajo infantil agrícola, claro que lo hay. Se permite, es permisible y con muchas complicidades, Flor. gracias margarita sí y bueno en ese sentido pues recordar justamente que no solamente es eh, que, que no solamente se tiene que hacer la revisión a la ley federal del trabajo ¿no? sino que lo que comentabas respecto pues a las inspecciones que se hacen no en ese sentido pues se tendría que fortalecer la inspección del trabajo eh, y que estos planes eh, de individualizados de restitución de derechos pues puedan contemplar no solo la protección de niñas y niños en el trabajo no o, sea, o porque trabajan, sino la protección de sus derechos como la educación, salud, vivienda. Eh, bueno, la, la, la tercera pregunta eh, sería eh, pues, si la red, eh, de, la red nacional de jornaleras y jornaleros agrícolas tiene acercamiento con con personas trabajadoras migrantes eh, centroamericanas y si es así, ¿cuáles son los trabajos que, que normalmente ellas y ellos desempeñan en, el, en los campos agrícolas? No directamente, Flor, pero sí los hemos ubicado sobre todo en su tránsito hacia la frontera. Eso sí nos ha tocado, no en todos los estados donde nos ubicamos, pero por ejemplo, en Sinaloa y San Luis Potosí han sido dos de los que hemos encontrado, por lo menos que se emplean por ciertas temporadas y que les permite justo como la obtención de un ingreso que a su vez facilita el pago para continuar su viaje a la frontera y de ahí ver que alguien pueda facilitar el cruce ¿no? de, los, hacia los Estados Unidos. Y las condiciones son iguales y es que aún así no hay como mucha diferencia, ¿no? Entre la que hacen con, con el trabajador jornalero o jornalera en, en México, porque lo que mucho impera en el tema de discriminación y todo lo que a ellos se los suma de estereotipos, prejuicios, va desde el color de la piel. Entonces, a lo mejor puedes venir de un país centroamericano, pero si tu color de piel es ser tez Morena, es lo mismo que alguien que va de Guerrero, Oaxaca o de otro estado, ¿no? Y, y que sí se adjudica mucho a eso. Por ejemplo, en Sinaloa les llaman coritas. O sea, nada más llegan las familias de Guerrero, inmediatamente en, entre las familias locales es ya llegaron los coritas. Vas más hacia el centro y te dicen ya llegaron los Oaxaquitas, que tampoco es nuevo porque en Baja California también lo denuncia o en otros estados. Entonces, al final no lo marcan. Lo, lo que hace justo la diferencia es que eres migrante. ¿no? Que, que no llevas documentos y aunque seas interno o centroamericano, pero tus condiciones no, no, no son diferentes, el trato es exactamente igual y eso no quiere decir que a lo mejor el abuso sea todavía más para alguien que no lleva documentos, ¿no? por lo mismo, porque genera la condición de cometer más abusos, pero no, no lo tenemos completamente mapeado como quisiéramos justo porque hasta ahorita no hemos ubicado más que nuestros rastreos, Flor. Ok, y en ese sentido eh, también como el, el mapeo de niñas y niños ¿no? o familias que llevan niñas y niños eh, que también están trabajando. Eh, si te refieres a, a, a población centroamericana, no. Y si te refieres como a, a, a la población jornalera a nivel nacional, nosotros hacemos como uno, pero nos basamos básicamente en los registros que hay. La otra debilidad que, ex, que existe justo es que no hay registros actuales y vigentes. Entonces, los que están se, se, se renuevan, ¿no? se, se estudian, se revalorizan y vuelven a generar estadística, pero no se ha hecho nada nuevo que aporte nuevos elementos, nuevas variables, nuevos criterios que, que den justo como para tener una radiografía más amplia. O sea, por ejemplo, algunos, muchos... Todavía algunas investigaciones retoman, por ejemplo, estas rutas o flujos migratorios que en su momento dio la sol cuando todavía estaba el paja. Ahora con los cambios administrativos siguen usando esos, esas mismas rutas. Esas rutas, aunque se establecen, han cambiado mucho su dinámica migratoria. Ya les decía la circularidad. Si uno estudiara con mayor, con mayor profundidad la circularidad de, de, de la rotación de los ciclos migratorios, te permitiría ubicar cómo por regiones sus migraciones son tan intensas y cómo están conectadas con los mercados de trabajo y cómo eso a su vez conecta justo con la demanda, la cadena de valor, etcétera. ¿no? Pero como no se tiene mapeado, pensaría y siempre que te dicen van al norte, no, pues van al norte y noroeste del país que son también con características muy diferentes. Pero si se estudiara la circularidad, no, te daría otra, nos daría otra idea muy general de la cantidad de personas que estamos hablando en este tema de migración jornalera a nivel nacional. Y más contemplando al tema de, de la infancia y la adolescencia jornalera. Um, ok. Eh, y bueno, como justamente en este en, en esto que hablas de, ¿no? eh, como de, de todas las dificultades a las que se enfrentan tanto familias eh, pues, de los diferentes estados ¿no? que, que migran como al interior del país y también pues, familias eh, centroamericanas, ¿cuáles eh, serían como eh, los, los principales riesgos ¿no? que en este que en este tránsito, en esta movilidad por la búsqueda de, de mejores condiciones de vida y de dignidad laboral eh, se han enf enfrentado eh, las personas y si la red igual ha pues, ubicado como algunas en todos estos años eh, de trabajo y si han documentado ¿no? sobre estos riesgos en seguridad, o higiene, o incluso pues, en temas de, de, de, bueno, de violencia y de seguridad, ¿no? no solamente en riesgos laborales. Sí, Flor, justo la documentación nos ha como dado línea o puntos de partida para enunciar o clasificar lo, lo, lo que acabas de mencionar. Muchos de ellos nos ha permitido como establecer, por lo menos, como algunos muy básicos, ¿no? Hablando sobre todo ahorita que decías en riesgo, pues el principal, y creo que es conocido por, por todas y todos, que es el tema de la explotación, por las condiciones y las características en que se da. Pero esto a su vez también, todo lo que hay detrás de las… De, mira, que si bien no son redes de trata, sí se ha dado ¿no? con, con esquemas como muy básicos de que hay tratantes justo como tomando estas figuras de enganchadores, reclutadores que permite que algunos estados sí sean como muy cautivos por las características. Es que el perfil de la jornalera o del jornalero está bien definido. Si ese perfil lo pulsa aquella persona que se quiera pasar como un reclutador que va enunciado por una empresa, un agricultor, es muy fácil hacer cautiva a la población. Fácil me refiero porque hay condiciones que a su vez, son factores estructurales que fomentan y garantizan que una familia se vea motivada, sea forzada o no forzadamente a, a decidir migrar, ¿no? El tema de, de no contar con un empleo, el tema de, de tus condiciones de vida, etcétera, etcétera. Esa es la otra. Y si hay ese tipo de trata de personas con fines de explotación laboral, pues nos ha tocado algunos casos que de hecho varios de ellos por lo menos han ameritado cinco recomendaciones. No las cinco, pero de esas cinco, por lo menos tres recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que en su momento justo señalaban ¿no? la privación de la libertad, las situaciones de las condiciones generales de trabajo, el tema de trabajo infantil, agrícola, en, en ese tipo de, de casos que, que documentaron, o hablaban hasta de rescate de grupos de personas jornaleras que habían sido cooptadas por tratantes, ¿no? pero que al final pues, se quedan ahí, ¿no? no hay como mucho trabajo. Eso también va de la mano con el tipo de reclutamiento que ha hecho el crimen o la delincuencia organizada en algunas zonas, ¿no? eh, eso tampoco es nuevo. Yo por lo menos desde hace ya un buen par de años, hubo varios casos que, que empezamos a escuchar de ellos, que llegaban a los campos, los subían a camiones, se los llevaba y semanas después aparecían de nueva cuenta cerca de, de, de la localidad en donde fueron sustraídos. Tampoco es nuevo, ahora se da con grupos menores o cuando tú haces trabajo de campo, Luego, luego escuchas, aquí se llevaron a cinco, llegaron a tal galera y se llevaron a diez, se llevaron a tres jóvenes, que esa es otra que tampoco está como, se habla poco, se dialoga poco y, y no se, sé, no se sé si circunscribe como en, como en los temas de, de, cuando hablamos de, de, de, esta problemática. Y la otra es que también que aunque no los afecte directamente es el cobro de derecho de piso, cuando ellos usan sus camionetas o se trasladan por su cuenta, algunas de las zonas agrícolas donde se trabajan son algunas que se ubican justo en estas zonas rojas, ¿no? De, del cruz o trasiego de drogas. A, algunas de ellas, el uso de las placas genera justo que por ser placas foráneas, piensen que son personas que están vinculadas a algún cárter o grupo delictivo. Eso por, por lo menos hace como cinco o seis años, si no me equivoco, llevó a que ocho compañeros de Guerrero, de Guerrero los mataran, ¿no? Pensando que era un grupo perteneciente a un cártel de rival en, en la zona, cuando en realidad eran compañeros que habían ido a cortar leña. Entonces, digamos que como de ese pequeño a este gran eslabón, son como los riesgos sumados justo a, a los otros, ¿no? Los que existen propiamente en el desarrollo de tu trabajo, o como los otros que tienen que ver con tu traslado, si mueres o no mueres en el trayecto, si bebes un agroquímico, y sufres algún accidente en el campo, si te atropella o sufres algún accidente por maquinaria, ¿no? O sea, son como muy presentes, pero no están documentados, ¿no? O si se anuncian, pues son pocos. Y todos ellos pues, han partido de nuestra documentación y de las propias que hemos encontrado con otros agentes. Gracias, Margarita. Eh, y bueno, finalmente, eh, para... Eh... Concluiré como la, la primera ronda de, de preguntas contigo. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería, eh, o sea, a partir como de, todo, de todas estas eh, pues problemáticas que ustedes han visto a través de la, de la red ¿no? eh, nacional de jornaleras y jornaleros agrícolas y, y de las necesidades obviamente que, que, pues que, que, que se tienen? Y de, y de la necesidad de, de resolución ¿no? también a, pues, a todos eh, los conflictos que se, pues, que se derivan del de pues, el no ejercicio eh, efectivo, ¿no? Eh, que, que no se está garantizando el derecho al trabajo. Eh, en ese sentido, eh, pues, mi pregunta sería, eh, si ustedes como red, eh, han, han ubicado pues como algunos, algunos temas que, que debería de, de contemplarse en la Ley Federal del Trabajo justamente pues para la protección de los derechos de, de las personas migrantes y que, y que al mismo tiempo, eh, por todo lo que nos comentas, estas, esta, esta revisión a la ley pues no criminalice los contextos y, eh, y las realidades ¿no? de las... Eh, y, y de las personas eh, migrantes que tienen que eh, pues, eh, estar eh, moviéndose, ¿no? trasladándose dentro del país para poder acceder a mejores condiciones de vida. Eh, esa sería la pregunta. Si han ustedes pues, como ubicado eh, desde la red, ¿cuáles serían eh, los derechos o cuáles serían ¿no? como los aspectos eh, más importantes eh, que, que urgen revisarse eh, para una reforma pues integral en materia de protección de los derechos de las personas trabajadoras migrantes pues una de ellas y básica es la revisión al capítulo 8 de la ley federal del trabajo ¿no? aunque da ciertos elementos también tiene muchos vacíos uno de ellos es desde la misma definición que da de trabajador, eventual, permanente. Eso a veces genera como confusiones hasta para el mismo análisis. Aunque da características y, y detalla como parte de eso dónde se englobaría, creo que sí faltaría hacer como mayores precisiones porque el componente es mucho más complejo del que se describe ahí. Y a veces el marcarlo en estacional o permanente tra disminuye el tema del ejercicio de derechos. Hay muchos trabajadores que por la eventualidad llevan justo hasta el tema de las cotizaciones en el seguro social. Pues estas cotizaciones no empatan con las temporalidades que dura una persona que está migrando y que además migra constantemente. Cuando ella o él concluye su, su temporada de trabajo... Prácticamente todavía le faltaría otro mes, tal vez, o un par de semanas para alcanzar lo que cotiza eh, y lo que marca la, la, la Ley Federal del Trabajo, pero a su vez la Ley del Seguro Social. Y de entrada, esto llevaría también, cuando digo que, que se tendría que revisar el capítulo 8, es justo porque hay una carencia de enfoques o de perspectivas. De entrada, ya no solamente la visión de derechos humanos, sino de los derechos de la infancia y de género. O sea, no, no puedes colocar como enunciados en los diferentes artículos que, que están en este apartado sin que no contemplen las actividades de, de las trabajadoras jornaleras. ¿no? Sobre todo me refiero porque hay algunas de ellas que sí tienen otro tipo de cargo de responsabilidades en las actividades agrícolas, pero a veces por las mismas condiciones o características del empleo informal, no hace que, que ese tipo de de actividad se vea reflejada hasta en la mejora de, de un salario mucho más gratificante y digno ¿no? y se desconocen como varias situaciones, que ya no solamente es el tema de maternidad, ya lo decía con el tipo de trabajo, sus desplazamientos, los roles que lleva ahí, etc. Al no hablar también desde un enfoque de derechos de la infancia, que muchos se suman al interés superior de la niñez, pues cuando hablas en la misma ley sobre esto de, del trabajo infantil, completamente descobijas a la infancia, porque no se contemplan como todos estos elementos, entonces pareciera ser que es una carga de artículos que refuerzan mucho eh, la construcción de un discurso que al final termina adjudicando la responsabilidad solamente a los padres y a las madres, ¿no? Por ellos que se llevan a sus hijos e hijas a los surcos, su responsabilidad es, es de ellos, ¿no? Mueren porque se los llevan a los campos. Sin embargo, todo ese discurso parte justo porque no hay un enfoque de infancia desde una perspectiva de cómo miramos el trabajo infantil agrícola en estos espectros que, que por lo menos arguye la Ley Federal del Trabajo. Si por lo menos esos enfoques se contemplaran, si yo no sé hasta qué tanto también podría hacer como menos este discurso que criminaliza, Flor, ¿no? porque aparte de, de esta, esa reforma, también tendría que hacer por, por revisar cómo, cómo todo lo que acompaña a, a la Ley Federal del Trabajo, me, me refiero a sus protocolos, reglamentos, sumado a otro tipo de, de, de mecanismos, tendrían justo que articular el diseño de una política que parta de una agenda de, de, de, de gobierno que coloque el tema, ¿no? o sea, no ponerlo nada más como que tiene que ser un tema de alivio social y que tenga que contraatacar el capítulo 8 de la Ley Federal del Trabajo. Porque si se hace con esas mecánicas dispares, seguimos teniendo lo que, lo que hacemos, ¿no? genera una reforma para las cotizaciones de un trabajador agrícola y vemos que hasta la fecha simplemente no les ha beneficiado porque no alcanzan a cotizar esas semanas, porque no conocen realmente cuando hablamos de evento, un trabajador eventual o permanente. Entonces, digo, podría seguirme, ¿no? Haría más acaparamiento del uso de la palabra y están mis colegas, pero digamos que a grandes rasgos son como, eh, por lo menos la carencia de esos enfoques, Flor, y que sí ameritaría como una buena revisión. Un, un, una mejor articulación del uso de los elementos que están parafraseados en, en ese apartado. Los artículos sí ameritaría como una articulación mucho más integral que permita que efectivamente tenga como otro enfoque distinto cuando hablamos de trabajadores del campo. Desde ahí tendría que empezar el cambio, Flor. Porque a veces muchos piensan que el trabajador del campo es el que está en su milpa y eso completamente diluye lo que tendría que ver con un trabajador que emigra y se va por temporadas largas a trabajar fuera de su parcela, a parcelas ajenas. Por ahí lo dejaría, Flor. Muchas gracias, eh, Margarita, por, pues, por todas tus aportaciones. Eh, me, bueno, ya está aquí el, el compañero Lorenzo, entonces eh, continuaríamos con, con la segunda eh, ronda de preguntas eh, con él. Buenas tardes. Sí, primeramente, eh, mi nombre es Lorenzo Rodríguez Jiménez. So, eh, soy dirigente del Nacional del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas. Sindicato que eh, nació, o logramos eh, la toma de nota de esta organización en, a finales de 2015, después del estallamiento del paro laboral de aquí del, del Valle de San Quintín. Y pues actualmente trabajamos con cuatro estados de la República Mexicana donde tenemos secciones, eh, que es aquí en Baja California, Sonora, este, estamos trabajando también en Jalisco, estamos trabajando en la Ciudad de México también y con otros estados también que tenemos contacto de una u otra manera y con otros que estamos allí buscando este, formar secciones en otros estados para seguir apoyando a los trabajadores agrícolas. Nuestro enfoque principal es esto, ¿no? La, la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras agrícolas. Yo, ahí me quedaría. Muchas gracias. Eh, bueno, pues eh, te haré un par de, de preguntas. Eh, igual si tú tienes que salir antes, pues nos dices para no interrumpirte en, en tus actividades. Eh, pues bueno, la, la primera pregunta sería... Eh, si sí, el sindicato ¿no? tiene algún trabajo de, de documentación eh, sobre personas menores de 18 años que, que trabajen en, en, en estos campos y ¿cuáles son los riesgos a los que eh, ellas y ellos se han enfrentado? Bueno. Eh... En sí, en sí, como organización, sí nos ha costado un poco documentar todos estos casos, eh, aparte la zona donde nosotros tenemos mayor presencia, que es aquí en Baja California. Eh, a partir del estallamiento del paro laboral de 2015, que ya mencioné antes, este, este trabajo se redujo en un 70-80%, hablando del trabajo infantil. Antes de 2015, nosotros todavía encontrábamos niños de 10, 11, 12, 14 años, todavía dentro de los campos agrícolas. Ahora, eh, a partir de, de eso, fue uno de los temas principales que se llevó sobre la mesa en ese momento. Y entonces, a partir de ahí, se, hubo una reducción muy considerable, que difícilmente puedes encontrar niños dentro de los campos agrícolas de Baja California. Eh, entonces, eso también nos ha permitido a nosotros eh, avanzar en otros temas, que es el tem tema principal, que son las defens la defensa de los derechos humanos y laborales de los trabajadores, aunque seguimos viendo el tema de los jóvenes, porque eh, una vez que los jóvenes o los niños se sacan de los campos, muchas veces eh, el gobierno principalmente no tenía ninguna, ni un plan de integral, o, o al, algunas alternativas para estos jóvenes, ya que muchos de estos, de estos jóvenes eh, dejaron de ir a la escuela y una vez que se les saca de los campos agrícolas, difícilmente se les eh, encuentra otro, en, en qué entretenerse, en qué enfocarse, etc. Entonces ha sido un trabajo complicado, se ha buscado a través de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, otros grupos, que han estado implementando otras actividades como de recreación para ellos, para que puedan desarrollar sus diferentes habilidades como la pintura, el teatro, etcétera, otras cosas. Pero en sí, así un plan, eh, hemos hecho lo que hemos podido, pero un plan en sí dentro de la organización, sí se nos ha dificultado. Vale, pues muchas gracias. Eh... Pues en, bueno, justamente en, en esto que mencionas no de, de la deserción escolar como uno de los problemas, eh, pues no solamente es eh, la deserción escolar, sino pues todos los, eh, la falta de, de ejercicio no a, a otros derechos. Y también eh, pues preguntarte si, si en este ejercicio de... Eh, de preguntarse en el sindicato, pues, ¿cuáles son las necesidades y cuáles son eh, los derechos que, pues, que se tienen que eh, defender y garantizar? Eh, sería mi, mi siguiente pregunta. Eh, y es eh, si desde el sindicato eh, alguna vez eh, se, han, se han planteado ¿no? o, eh, o han llevado a, a la discusión el incorporar ¿no? a los estatutos de, de, la, de la organización eh, la posibilidad de que las personas eh, trabajadoras eh, migrantes ¿no? que se acerquen a, a la organización puedan eh, adherirse, obviamente, eh, sindicarse, pero no solamente hacer ejercicio de su derecho eh, a la sindicalización, sino incluso... Eh, la posibilidad de formar parte de la directiva. Ok, perdón. Eh, sí, estamos hablando de la, de la migración que hay dentro de nuestro país o de la migración que hay o de otros países, personas que vienen a trabajar aquí. En este, caso sería, claro. en este caso sería de otras personas, de personas, mm -hmm. no sé, eh, sí, de otros países. Ok, de otros sí. países. Okay. Bueno, eh, como les comentaba hace rato, nosotros eh, no llevamos muchos años como, como organización, entonces nuestro enfoque principal ha sido rescatar lo, eh, los derechos básicos de los trabajadores y trabajadoras agrícolas ya asentados, por ejemplo, aquí en Baja California o en otros estados de la República Mexicana. Esto, lógicamente, incluye la migración interior, eh, casi no se habla, y, y, este, pero hay una gran migración eh, del los eh, paisanos de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, de los estados más marginados que tenemos en este país, que viajan a otros estados de la República Mexicana a buscar mejores condiciones de trabajo. Con ellos nos eh, hemos visto siempre como iguales. Ha sido a veces un poco complicado, eh, a veces el acercamiento, pero una vez que tenemos un acercamiento, siempre hemos buscado eh, defender. Eh, que ellos tengan los mismos beneficios que tenemos los que tal vez llevamos varios años eh, trabajando en un estado, un lugar, pero, y ese prácticamente, ahí prácticamente se nos ha ido el tiempo, ¿no? Eh, eh, y aún así nos ha costado porque no hemos logrado eh, que se respeten los derechos mínimos de los trabajadores establecidos en la Ley Federal del Trabajo, por lo menos, ¿no? Y cuando hablamos de eso, hablamos de que los trabajadores agrícolas no gozan de vacaciones, o raro el que lo logre. Eh, hace rato mencionaba la, la maestra Margarita eh, sobre el tema de los trabajadores temporales que van en algunos meses y no completan las semanas, las 27 semanas que pide la Ley Federal de Trabajo para convertirse en trabajadores permanentes. Y este, desafortunadamente no pueden gozar de estos plenos derechos, ¿no? Entonces, esa, esa prácticamente nuestra pelea se ha centrado en eso, que eh, los trabajadores puedan obtener estos beneficios. Y sí hemos discutido el tema de incluir, incluso dentro de nuestros estatutos, eh, hablando, ahorita que mencionabas, el tema de los estatutos, eh, eh, no tenemos todavía integrado la participación de los trabajadores que vienen de otros países aunque realicen el mismo labor que nosotros eh, dentro de nuestros estatutos todavía es, está limitado la participación pero eso no quiere decir que esté cerrado eh, creo que en un futuro estaremos discutiendo seriamente este tema y qué bueno que lo pones sobre la mesa para buscar eh, una vez que vayamos avanzando más en la defensa de los derechos de los trabajadores antes mencionados que eh, eh, podamos avanzar, dar este siguiente paso que sería importantísimo porque sabemos que cuando alguien viene eh, de otros países a buscar un empleo aquí y termina trabajando en el campo, debe de gozar de los mismos derechos, debe de tener los mismos, eh, las mismas garantías que todos los trabajadores y por supuesto eh, queremos irnos más allá de eso ¿no? eh, debe de gozar de todos los derechos establecidos en la ley federal del trabajo, de los propios trabajadores mexicanos. Yo creo que no somos diferentes porque creo que parte de lo que menciona la misma ley federal de trabajo habla sobre trabajo igual, salario igual, ¿no? Entonces creo que aquí también podríamos ir aplicando eso, pero por el momento sí, la verdad, no, no, no nos hemos adentrado en el tema, pero tampoco estamos cerrados a seguir trabajando una vez que la organización vaya fortaleciéndose más. Este, abrir estos espacios precisamente para involucrar a los compañeros y compañeras que vengan de otros países. Okay, muchas gracias. Sí, pues lo preguntaba porque justamente la, la propuesta que nosotros tenemos, pues es eh, que la ley federal de trabajo pueda armonizarse con la Convención Internacional de los Derechos de todas las personas trabajadoras eh, migratorias y sus familiares y en ese sentido, pues eh, la posibilidad de lograr un plano de igualdad en el que el ejercicio de los derechos eh, laborales, in, tanto individuales como colectivos, pues sea posible en, en el país. Eh, y bueno, la, la última pregunta que, que te haría eh, para cerrar contigo sería justamente eh, qué aspectos creen ustedes desde, desde el sindicato que debería de contemplar eh, una ley federal del trabajo eh, integral, ¿no?, eh, en materia de, de de protección de los derechos de las de las eh, personas trabajadoras eh, migrantes sí yo creo que en primera creo que sí debemos entender que la ley federal del trabajo es muy básico y nosotros como parte de la organización y como trabajadores agrícolas consideramos que la ley federal del trabajo eh, se hizo para trabajadores de la ciudad más que para trabajadores del campo. Entonces, con esto, a donde quiero llegar con esto es que lo, eh, parte de lo que mencionan algunos artículos de la Ley Federal de Trabajo, no, eh, muchas veces no tienen que ver con la realidad de qué pasa dentro de los campos agrícolas. Y con esto quiero irme nuevamente con el tema que mencionaba la compañera Margarita hace rato sobre el tema de los trabajadores temporales, que la Ley Federal del Trabajo menciona que para poder convertirte en un trabajador permanente tienes que trabajar 27 semanas seguidas para un solo patrón y muchos trabajadores no lo acumulan simplemente por la misma naturaleza del campo agrícola que muchas veces es por temporada. Y los trabajadores tienen que moverse y con eso y cuando vuelven otra vez al siguiente año o la siguiente temporada, tienen que volver a, a, a comenzar. No, no es acumulable todo eso. no Y eso eh, los afecta directamente en el tema de seguridad social, como ya lo mencionaron también. Creo que eso definitivamente se tiene que cambiar. Todos los trabajadores tienen que gozar de plenos derechos desde el primer día que entran a su trabajo porque si no, nunca, nunca, con ese hueco legal que hay, siempre va, este, se van a, a violentar los derechos de los trabajadores, ¿no? Al igual que el tema de las utilidades, la participación de los trabajadores en las utilidades, se menciona muy claro en la Ley Federal del Trabajo, pero también los trabajadores que vienen y laboran y generan ese dinero, ellos... Al final de la temporada se regresa y al siguiente año puede que regresen o ya no, y esas actividades ya salieron volando, ya, ya se quedaron con el patrón, ¿no? El, el trabajador no goza de esos derechos. Eh, y así como ese podemos hablar sobre muchas, eh, muchos, muchos, muchos, eh, muchas cosas más, que podemos hablar de las vacaciones, lo mismo es lo que pasa, eh, los trabajadores tienen que trabajar a completar un año para que tengan derecho a seis días de vacaciones. Eh, y está bien, ¿no? no digo que esté mal. Lo que no, no entienden todavía los que elaboran las leyes es que los trabajadores agrícolas muchas veces vuelvo a lo mismo. La temporalidad o la misma naturaleza de los campos agrícolas muchas veces es por temporada de tres meses, cuatro meses, cinco meses y se acaba la temporada. Y los trabajadores tienen que ir y buscar otros, otros ranchos, otros espacios donde trabajar y eso... Eh, no permite que gocen tampoco de sus derechos. Y podemos hablar sobre el tema del aguinaldo que se entrega cada fin de semana, lo, cada fin de año, perdón, que lo mismo, no existen esos, eh, esos plenos derechos, ¿no? El, si hablamos sobre el tema de las, este, los días festivos... Tampoco los, los empresarios agrícolas no le otorgan a los trabajadores porque dicen que no, no trabajan todo el año con ellos, por lo tanto no pueden gozar de sus plenos derechos. Entonces, creo que necesitamos hacer más allá de, entiendo que el tema ahorita es el tema de la migración y todo esto, pero creo que también es un espacio para aprovechar y decir, es que ni siquiera los trabajadores mexicanos o los que están en este país trabajando en los diferentes campos agrícolas gozan de los derechos establecidos en la Ley Federal de Trabajo, y que son mínimos, desafortunadamente, pero ni de eso puede gozar un trabajador. Y, y con eso no quiero justificarme, o no quiero justificar a la organización y decir, ¿por qué no hemos podido avanzar con otros temas? O el tema de la migración, todo esto, porque tenemos, hay tanto trabajo aquí, se están violentando tanto los derechos de los trabajadores, que a veces te enfocas y dices, por lo menos los trabajadores tenemos que tener lo básico. Podemos, eh, y esto ya dice la ley, ni siquiera lo estoy inventando yo, eh, esto ya lo dice la ley federal del trabajo, pero desafortunadamente no se está cumpliendo. no Entonces, creo que para poder, quiero culminar con esto. Realmente que la ley federal de trabajo realmente sea integral, que realmente se refleje la realidad que viven los trabajadores del campo en la ley federal de trabajo. Necesitamos la participación de las organizaciones que trabajan con los jornaleros, necesitamos la participación de los propios jornaleros en estos espacios, porque muchas veces se hacen, se modifican las leyes. Y solamente participan las personas que tal vez alguna vez han escuchado que el campo agrícola es así. O una persona que nunca ha salido de su oficina y va y dice, ah, no, es que los trabajadores agrícolas necesitan esto. Aquí no estamos como para pensar o imaginarnos qué necesitan los trabajadores agrícolas. Necesitamos que eso. los trabajadores tengan ese voz y ese espacio ahí para que ellos digan, esta es mi realidad. Y aunque tú digas que... Así son las cosas. Desafortunadamente, aquí no lo respetan porque está este hueco. Y los abogados de los empresarios, desafortunadamente, siempre están ahí buscando si hay un hueco ahí para poder aprovecharse de ello y con eso eh, pagarle menos a los trabajadores. Entonces, creo que es un tema bastante complejo, eh, complicado, y, y mientras no se integren a los trabajadores o la, a las organizaciones de los trabajadores en estas mesas de análisis, con estos espacios tan importantes, nunca nunca realmente esos derechos que, que se establezcan en la ley, los trabajadores van a poder gozar de ellos. ¿no? Entonces, creo que eh, ese, eso es lo que tenemos que hacer, ese, ese debe ser lo principal que se debe hacer para que se empiece a ver un cambio. Y si no, mientras eh, pueden llegar políticos de mucha, con mucha voluntad, muchas ganas de ayudar, pero con la sin el conocimiento pleno sobre las condiciones reales de los trabajadores yo hasta ahí me quedaría con ese tema y igual una disculpa por yo hablo mucho más pero ahorita por el tiempo limitado que tengo la verdad este, pero con mucho gusto en algún otro espacio estaremos participando gracias Lorenzo eh, pues Muchas gracias de verdad por tu participación y bueno la, la intención justamente de que eh, pues tanto Margarita como tú pues pudieran eh, hablarnos en estas primeras dos eh, rondas de preguntas es para que para contextualizar un poco ¿no? sobre las problemáticas que, que se viven de, eh, directamente desde estas eh, organizaciones y con las personas eh, trabajadoras eh, ¿no? Y jornaleras y jornaleros agrícolas porque pues solamente entendiendo eh, los contextos y las problemáticas pues es que eh, podremos tener pues la posibilidad de, eh, de aterrizar eh, hacia dónde llevar esta propuesta de iniciativa de reforma entonces eh, pues les, les, les, te agradezco mucho eh, tu, tu asistencia y pues todo lo que, lo que nos, nos aportas eh, si, si les parece, eh, podemos eh, hacer la siguiente ronda y combinarla con la ronda de Melisa. Eh, las preguntas que, que, que tengo, digamos, preparadas para la ronda de, de Rita eh, se combinan un poco con la, con la ronda de preguntas de Melisa justamente abordan eh, pues cosas eh, más concretas sobre la, la propuesta que hemos venido trabajando en este año y medio. No sé si estén de acuerdo en que combinemos las preguntas. Iniciaría con Rita y después eh, haría una pregunta a Rita y luego una pregunta a Melisa. Sí, ok, bueno. Eh, pues Rita, eh, primero te... te bueno, te, te quiero agradecer por todo, el, por todo el trabajo de este año y medio y bueno, por todas las enseñanzas, yo siempre aprendo mucho de ti y he aprendido mucho también en este pues, proceso de, de, la, de la elaboración de esta iniciativa. Eh, Rita, pues eh, ha estado desde el principio de este proyecto con la elaboración pues, de un documento que se publicó justamente para hablar de los derechos de las personas trabajadoras migrantes, y bueno, también eh, este documento es, es eh, la base para poder establecer, eh, pues, las... Oh. Uy, se me pausó un poco, no sé. Eh, justamente este, este trabajo, pues, es la base para eh, establecer... Las, las directrices de, de hacia dónde queremos llevar esta iniciativa, eh, esta propuesta de iniciativa de reforma. Y bueno, eh, una, la, digamos que la principal propuesta del documento es eh, la armonización de la Ley Federal del Trabajo con la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares. Entonces, eh, eh, quisiera, eh, Rita, que nos, nos puedas hablar de la importancia de esta armonización de, de la ley con la convención. Hola, Flor, buenas tardes a todas y a todos. Pues primero agradecer nuevamente eh, pues este espacio que nos abre la, la Red de Mujeres Sindicalistas y el proyecto de Más Reformas, Mejor Trabajo. Eh, pues creo que es un, un ejercicio bien importante, un esfuerzo muy, muy valioso y pues sobre todo agradecer lo que nos contó hace un rato Margarita y Lorenzo, porque a final de cuentas esa es la realidad, ¿no? Que, que se intenta de alguna manera atajar con, con el trabajo que desde otro lado podemos hacer quienes no vivimos este, pues estas realidades laborales, ¿no? Eh, Creo que Lorenzo dijo algo bien importante. La Ley Federal del Trabajo está pensada en un contexto eh, de trabajadores de ciudad y se olvidaron del trabajo del campo. Y yo creo que ese es un punto interesante por la historia misma de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? que se crea justo en el proceso en el que se está pensando la industrialización del país y el trabajo agrícola es visto como un trabajo que pues que no va a permitir esto ¿no? es, es un trabajo que, que de pronto hasta es mandado como a un, a un segundo plano ¿no? Es, no es el importante en ese momento y, y eso históricamente ha pasado en otros países ¿no? en donde el trabajo agrícola de, del campo pues es relegado y luego se junta con otras, otras dinámicas de, de la realidad que, eh, va, eh, que va transformando a la sociedad, ¿no? O sea, la migración interna por un lado y en lo que nos toca a nosotras que hemos estado un poco en el tema de migración internacional, pues esto, ¿no? Lo que vamos viendo cuando las personas se tienen que desplazar de manera forzada a otros países para buscar eh, pues mejores posibilidades de vida. Entonces, bueno, en ese sentido, también decir que, eh, eh, con relación a lo que tú me preguntas, de por qué es importante la armonización, o sea, como que corren muchas cosas paralelas y al mismo tiempo en nuestra dinámica nacional y en nuestra dinámica internacional, porque pues a final de cuentas no somos un país aislado, estamos en comunidad, pertenecemos a una comunidad internacional que también ha ido marcando algunas pautas o estándares, ¿no? En ese sentido yo creo que en, en lo que hace al trabajo migrante, al trabajo jornalero, eh, al trabajo de migrantes incluso internos, yo creo que la Convención eh, de los Derechos de los Trabajadores Migratorios pues es, es esa punta, ¿no? es ese es estándar eh, alcanzar en cuanto a la protección de, de derechos laborales. Si bien es cierto que la Ley Federal del Trabajo, o sea, la, el aporte que México hace en términos de derechos sociales es muy importante y lo, lo marca con, en el constitucionalismo latinoamericano, con la propia Constitución del 17, cuando recoge todo un catálogo de derechos sociales, o sea, ese aporte de México al, al, a la región, porque la región latinoamericana es la que va nutrir al constitucionalismo internacional si bien México hace ese aporte y luego lo va, lo va reforzando con las leyes reglamentarias que va, va sacando y en ese sentido la ley federal de trabajo hace una suerte de tratar de regular esas relaciones este, eh, entre, entre el trabajo y el capital y el aporte es muy importante porque la ley a final de cuentas tutela protege, eh, busca garantizar lo cierto es que en ese surgimiento no estaban vistas o, o no por supuesto no se proyectaban las transformaciones que iba a haber en los mercados de trabajo en el futuro ¿no? entonces siempre la, la dinámica social este, te va exigiendo ¿no? que tienes que modificar que tienes que transformar para adecuar tu tu, tu, le, tu realidad legislativa digamos, o empatar esa realidad legislativa con lo que está, está viviendo la gente en, en, los nuevos, en las nuevas relaciones de trabajo que se van generando, las nuevas dinámicas que se van generando, ¿no? Y entonces, bueno, en esta dinámica internacional… El que México sea parte de la Convención de Trabajadores Migratorios es importante porque justo, ¿no? O sea, los, los estados marcan un estándar de protección, marcan el, el digamos, como el horizonte a seguir uh -huh. y aunque la Ley Federal del Trabajo es protectora, es garantista, tutela derechos, también es cierto que no responde, ¿no?, a, a, a lo que se empezó a vivir después. La Convención es, es más, por supuesto, es más reciente que la Ley Federal del Trabajo, es de los noventas este, y, y, y está empezando a perfilarse el cambio en estas dinámicas de las relaciones de trabajo y de la movilidad de los trabajadores y trabajadoras en el mundo. no, O sea, el, el sistema capitalista va expulsando a personas, eh, va orillando a que busquen o en sus propios países, en las ciudades, la migración de campo a ciudad o de país a país. no. Entonces, bueno, en ese sentido la importancia sí. de que de que se armonice es con la finalidad de eh, elevar o establecer un estándar más alto dentro de la propia Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que se, se incorporen elementos, definiciones, ya en, en alguna charla que tuvimos con, con Melisa, con Claudia, que también anda por acá uh -huh. contigo, este, en alguna plática que tuvimos, eh, decíamos, ¿no? O sea, hace falta que la Ley Federal del Trabajo en su propia estructura eh, uh -huh. incorpore definiciones, ¿no? De pronto eh, entras a un capítulo y ya te está hablando del trabajo jornalero pero te da una definición pero no está en el principio no te da autoridades eh, no te da otros elementos ¿no? y en el tema de trabajadores migratorios pues ni siquiera aparecen ¿no? ni siquiera aparecen y yo creo que el sesgo más grande y la importancia este también de que se armonice es para transformar o sea a final de cuentas eh, la ley federal del trabajo, por su origen, por nuestra historia y todo esto, va delimitando quiénes sí pueden ser trabajadores, quiénes pueden gozar de los derechos y quiénes no, ¿no? Y entonces el trabajo en, en México está pensado para trabajadores mexicanos, ciudadanos mexicanos, ciudadanas mexicanas, sí. eh, pero no está pensado para para extranjeros, ¿no? Los extranjeros tienen un montón de limitaciones en el ejercicio de derechos. Y en ese sentido, aunque en uno de los artículos, de los primeros artículos de la Ley Federal del no. Trabajo, establece el principio de no discriminación, lo cierto es que choca o se contradice con otros artículos que se encuentran más adelante que prohíben no. el trabajo a, lo, a las personas por su situación, de, o por la condición de extranjero ¿no? Eh, trabajos que a lo mejor en, en su momento eran, eran vistos como un trabajo clave, un trabajo estratégico que tendían a proteger la seguridad nacional, porque pues ese ha sido el tema de este, la soberanía, incluso del país que también ha sido otro tema relevante, pero que hoy a, a la luz de la realidad es así de hay que modificarlo porque eh, ya no se juega la soberanía en esos espacios necesariamente, ¿no? Por ejemplo, pienso en una, en una restricción que hay a que personas extranjeras ejerzan la, la, la función o el, el trabajo de, de médicos, ¿no? Les dicen que no, que si eres extranjero tú no puedes ser médico en una determinada área. ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿cuál, cuál era, era la razón entonces? Bueno, en, en ese momento era fortalecer la formación de médicos y médicas en el país. Pero bueno, ya hay un número considerable de médicos y de médicas y ahora hay un intercambio incluso de estudiantes que transitan y que se forman en, en intercambios en, la, en las universidades mexicanas. ¿Y qué pasa con ellos? ¿No? O sea, si deciden quedarse, ¿cómo que no van a poder ser este, eh, ejercer su profesión por ser extranjeros en ese sector en concreto? ¿no? Entonces, hay una serie de contradicciones que son importantes de, de revisar. Otra sería, que ya en su momento lo tocaremos, la libertad sindical, ¿no? Que, oh, bueno, o sea, el tema de la, del, del sindicato es... es, es otro tema, ¿no? Y así por, por el estilo, ¿no? Bueno, trabajo eh, de las trabajadoras este, del hogar, migrantes, eh, en los, trabajo, los trabajadores jornaleros eh, que se van contratados incluso de México a Estados Unidos, hubo una reforma tremenda que en algún momento revisamos con Margarita, eh, de cómo se les recorta derechos a los trabajadores jornaleros que se contratan en México y que ahora por el TEMEC están obligados a revisar las condiciones en que ellos son ellas y ellas son llevados al, al trabajo jornalero en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la importancia, o sea, es, es tratar de avanzar en, en alcanzar el estándar más alto de protección que nos marca la comunidad internacional, por un lado, eh, eh, por el otro lado, bueno, y además siendo coherentes, ¿no? Porque México fue el impulsor de esa Convención de Trabajadores Migratorios, entonces, en coherencia tendría que incorporarla en su legislación. Por la otra, porque hay una dinámica, una realidad eh, regional, social, que te dice que la migración no va a parar y que entonces tú tienes que empezar a hacer un trabajo de adecuar tus políticas públicas, de adecuar tu, tu marco legislativo para permitir la, la, la mejor protección de derechos. Y, eh, y bueno, la, la otra es porque hay que combatir también el tema de discriminación y xenofobia que tenemos en la médula, las y los mexicanos, aunque digamos que no, sí lo tenemos. Entonces yo creo que eso abona un poco, por lo menos en ley empezar a trabajar, en empezar a dialogar, en empezar a ver que no solamente son este, migrantes los mexicanos que se van a Estados Unidos, hay muchísimas más personas que están llegando y se están encontrando con trabas muy fuertes para gozar de sus derechos. Yo por ahí le dejo. Gracias, Rita. Eh, Melissa. Eh... Pues la, la pregunta sería eh, si desde el grupo de trabajo de política migratoria eh, tienen, tienen identificados algunos algunos temas que deben abordarse también ¿no? eh, un poco en correspondencia a todo esto que nos, nos, nos, nos habla Rita ¿no? eh, la discusión para una reforma laboral integral que incluya eh, los derechos de todas, de todas las personas eh, migrantes. Sí, Flor, muchísimas gracias por la invitación eh, de, al Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, que es una red que desde el 2010 acompaña eh, técnicamente al Congreso de la Unión para intentar incluir pues, ciertas perspectivas de derechos humanos en, en la identificación de reformas a diversos marcos normativos y particularmente de la ley de migración. Eh, aclarar, bueno, no somos una red que esté especializada en el tema laboral y sí, en el tema migratorio y de asilo, pero evidentemente me, me parece que este primer vínculo, esta primera relación que se está eh, fortaleciendo con ustedes nos parece un excelente eh, camino, un excelente punto de partida justamente mm -hmm. para poder fortalecer eh, pues, eh, el trabajo que venimos realizando ambos espacios. Eh, sí tenemos identificados algunos temas en cuanto a reformas laborales. Voy a intentar no repetir lo que comentó eh, Rita, pero decir también que no solamente es la convención, o sea, está la declaración y el plan de acción, por ejemplo, de Durban ahorita, eh, que precisamente se está hablando sobre cuestiones de discriminación y racismo y xenofobia, en donde justamente obliga o está haciendo recomendaciones a los gobiernos a establecer eh, modificaciones a políticas públicas de marcos normativos tendientes a terminar con actos racistas eh, y xenófobos, ¿no? Y yo diría aporofóbicos también en el marco de, de las migraciones. Los puntos, yo marcaría seis puntos particulares. Uno es eh, justamente garantizar el acceso al trabajo y, y el respeto a condiciones laborales dignas, sin distinción de nacionalidad o condición migratoria, ¿no? Eh, revisamos la otra vez el artículo 8 que habla, si no mal recuerdo, que habla del 10% que se debe de contratar eh, o únicamente el 10% que se debe de contratar por las empresas. Quizás se opera, quizás no, pero el hecho que esté ahí habla mal de un marco normativo respetuoso de derechos humanos, ¿no? Habla justamente de un marco que sistémicamente y sistemáticamente puede estar pendiente a violentar los derechos humanos laborales. El segundo punto pues, sería eliminar disposiciones que vienen desde la Constitución, como el artículo 33. Lo mismo, se aplique o no, pero está mal que esté en esa, en el marco normativo ah, bien, bien, bien. magno de, de México, eh, porque realmente limita la participación en la vida política y colectiva de personas trabajadoras migrantes. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando eh, de la libertad eh, sindical el tercer punto, pues eliminar facultades del propio Instituto Nacional de Migración respecto a cuestiones laborales, que más bien lo que debe hacer el instituto justamente es simplemente otorgar los documentos que, que a las personas les den una identidad como trabajadoras y trabajadores migratorios eh, y no estar eh, ejerciendo acciones de persecución de si están con un trabajo o no, o si tienen un documento migratorio o no. Y va de la mano con el siguiente punto, eh, justamente que las acciones de verificación migratoria que realiza el Instituto Nacional de Migración eh, a los lugares de trabajo, porque ahorita estamos hablando de la cuestión de trabajo, aunque no nos olvidemos que también lo hacen en casas o lo hacen en espacios en donde hay eh, denuncias, lamentablemente, eh, pues que estas acciones de verificación en centros laborales no tengan como finalidad la persecución y la criminalización hacia las personas migrantes sino se pueden establecer los mecanismos junto con la Secretaría de Trabajo para incentivar que las personas migrantes logren una regularización migratoria o sea en la práctica lo que ocurre es que si el instituto identifica a una persona que está eh, eh, laborando y que a lo mejor no tiene un documento o que eh, cambió eh, de actividad laboral lo que hace el instituto prácticamente es eh, llevar a ese, identificar a esa persona y llevar la estación migratoria sin dar la opción de regularizarse antes de comenzar el procedimiento administrativo migratorio. Entonces, a eso nos referimos, a que las acciones de verificación migratoria deben de ir no a criminalizar a las personas, sino a incentivar la regularización, pero sobre todo establecer un monitoreo constante sobre los, lo, las condiciones laborales en las que están todas las personas, incluyendo las personas migrantes. La otra cosa que sí vemos, que yo sé que, que ahí podemos tener una, eh, una reflexión colectiva mucho más importante y mucho más amplia, es el tema del trabajo independiente, eh, porque es una realidad que muchas de las personas en contextos de movilidad humana, sobre todo aquellas que están eh, en tránsito por el territorio mexicano o que llegan a establecerse de manera temporal pues están trabajando de manera independiente no mujeres hemos visto en la frontera sur que venden eh, eh, ropa interior venden verduras venden comida venden un montón de cosas y es la manera que tienen de, de sustentarse económicamente eh, también es la manera de tener el vínculo en México por alguna u otra razón entonces, si no se conoce también esa manera de trabajo independiente, si no se da un documento eh, que permita estar eh, en estas condiciones, pues realmente las personas pueden estar en una condición de mayor vulnerabilidad, eh, precisamente a, eh, eh, a, a poder ser detenidas o privadas de libertad en estaciones migratorias. Y finalmente, otro punto que vemos dentro de la agenda migratoria que está vinculada con la cuestión laboral, es que hay un título en la ley de migración que, híjole, la verdad, personalmente, literalmente me quité el sueño, porque habla de las autoridades, las autoridades o instancias auxiliares al Instituto Nacional de Migración. O sea, de entrada ahí deberíamos de, de, de seguir impulsando el cambio de ese título, porque más bien debería de ser la, la coordinación que debería de haber eh, entre el Instituto Nacional de Migración y otras entidades para garantizar los derechos de las personas, más no para fortalecer las acciones de control migratorio. Eso por un lado. Y por otro lado, si ustedes revisan ese título, creo que es el título tercero, no aparece en la Secretaría de Trabajo. O sea, no sé si está bien o está mal, o nos viene bien o mal, pero no aparece en la Secretaría de Trabajo como una, una entidad que puede tener facultades, que puede tener competencias como lo digo hace rato, para eliminar la posibilidad de que se criminalice y, se persegue, y que se persiga a las personas migrantes y más bien se incentive a la regularización migratoria, se incentive a denunciar abusos de, eh, respecto a violaciones o delitos cometidos en contra de ellos, pero todo, pues, sobre todo que se pueda monitorear, denunciar y modificar las condiciones Laborales justamente para cumplir con los más altos estándares, como mencionaba Rita. Entonces, yo lo dejaría por acá. Gracias, Melissa. Eh, bueno, también recordarles que eh, tenemos un, un tiempo limitado para las respuestas y también eh, tenemos que terminar la reunión en 40 minutos. Entonces, eh, para que nos dé tiempo de que las personas de prensa que nos acompañan puedan hacer preguntas, si tienen, eh, les haría pues, dos preguntas más, si están de acuerdo, y bueno, pasar a esta, a esta ronda. Eh, pues la, la siguiente pregunta sería para, para Rita. Eh, y bueno... Mm, hay, hay varios temas eh, puntuales que, que, bueno, que estamos proponiendo en la, en la reforma, eh, uno de ellos pues, es justamente como lo mencionabas eh, Rita, el, el tema de la asociación sindical, entonces eh, pues, preguntarte si, bueno, si puedes explicarnos eh, por qué es, es importante, ¿no? es necesario el reconocimiento de, de este derecho para las personas eh, migrantes. Gracias, Flor. Bueno, ahí también, bueno, todo es que siempre hay que regresar a la historia. <risa> hay también una razón del por qué este derecho queda sesgado, ¿no? Para, para los trabajadores este, migratorios, sobre todo eh, para quienes están indocumentados, ¿no? Y sí ha habido un tema eh, de, de construir una imagen del trabajador migrante. Como aquel que, además de que te va a llegar a robar tu trabajo va a llegar a sabotearte tus procesos organizativos o tus procesos colectivos, ¿no? Porque como está buscando justo quedarse con tu trabajo en este imaginario que van construyendo, entonces va a hacer todo lo que, lo que sea y se va a convertir en lo que eh, en el argot sindical se llama como el esquirol, ¿no? Y eso lo han sufrido y lo han padecido un montón este, los trabajadores, sobre todo mexicanos que están en Estados Unidos, eh, eh, las razones por las que un trabajador pueda o no llegar a comprometer un proceso organizativo son muchísimas, pero casi siempre son provocadas por el patrón, ¿no? Pero bueno, históricamente se ha construido ese imaginario. Y es una forma de rivalizar también a trabajadores y trabajadoras entre los nacionales, digámoslo, de una manera, y los otros, los otros que son extranjeros y traen unas costumbres que quién sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces, es una forma de confrontarlos y de no generar tampoco solidaridad entre trabajadores para que puedan brincar a estos procesos de, de organización, ¿no? Más colectiva. Entonces, bueno. Es, esto es una idea como muy general de lo que se mueve en el fondo, pero también se va a cruzar con el tema de nacionalismo, se va a cruzar con el tema de soberanía, se va a cruzar con el tema de ciudadanía y los trabajadores van quedando, eh, los trabajadores migrantes van quedando ahí rezagados y aunque estén de manera regular en el país, por lo menos en México existe esta condición de no formar parte de la dirigencia sindical, ¿no? pueden ser parte del sindicato, pero no de la dirigencia sindical. Entonces, bueno, esto es algo que, que en, la, en la reforma se propone revisar, no porque eh, a final de cuentas, dentro del, de los derechos colectivos de trabajo, el derecho a la libertad sindical es la, es la llave, ¿no? Es la llave para que tú puedas negociar eh, a través de un contrato colectivo de trabajo la mejora de tus condiciones de trabajo y a través del derecho de huelga, pues la presión que puedas ejercer como trabajador al, hacia el patrón para que estas, estas mejoras se puedan llevar a cabo, ¿no? entre, entre otras. Entonces, bueno, el, el comité, en ese sentido, el comité de trabajadores migratorios en las observaciones que ha realizado, hay una muy importante que tiene que ver con la libertad sindical, ¿no? Y dice, bueno, el comité va a decir, es cierto, que los sí. estados no pueden ofertar trabajo a trabajadores este, migrantes indocumentados, ¿no? O sea, no, no es obligación hacerlo. Sí. Está bien, no es obligación hacerlo. Pero una vez que el trabajador está en el territorio mexicano o en el territorio de cualquier país, sí tiene derechos laborales. O sea, sí adquiere derechos laborales, sí establece una relación de trabajo, ¿no? Porque a final de cuentas, los derechos laborales surgen no por tu condición migratoria, sino surgen de tu relación laboral. Entonces, si tú ya estás metido en una relación laboral, no hay ninguna circunstancia, razón o motivo que le diga al empleador o al patrón que no tiene por qué no respetar derechos eh, laborales. no La ley protege, y no solamente la ley, los tratados internacionales, de acuerdo al primero constitucional en el caso de México, y bueno... Eh, entre los derechos que se reconocen en la Constitución, en el 123, pues está el derecho de libertad sindical. No hay razón, ¿no? En ese sentido, como lo dice el comité, a negar la posibilidad de que eh, ejerciten un derecho de, de, de libertad sindical. Sobre todo porque es este, repito, es esta la llave que te permite mejorar a través de la negociación colectiva, la huelga, tus condiciones de trabajo. Eh, eso, eso podría ser... Este, por un lado, ¿no? Y hay otra, hay otra, digamos, como en estos imaginarios que se van construyendo, hay otra razón del por qué, ¿no? O sea, por qué los trabajadores migrantes o por qué el extranjero va a venir a formar sindicatos en mi país, sin estar vinculado a trabajadores eh, nacionales, ¿no? Pero también la propia convención, por eso también la, la armonización es importante, ¿no? La propia convención reconoce que también los trabajadores pueden, los trabajadores extranjeros Ay, tienen derecho a formar sus propios sindicatos. O sea, si, si es la forma, si lo colectivo. La organización colectiva es la vía que tenemos las y los trabajadores para mejorar nuestra condición, nuestra situación en el trabajo. No hay una razón eh, a partir de la nacionalidad que deba impedirse, ¿no? Es más un tema, repito, de, de cómo fueron construidas las leyes con esta esta visión nacionalista, cómo fue construido el extranjero como un enemigo que te viene a quitar tu trabajo, que se viene a aprovechar de ti, este de tu sistema de, de protección. En fin, ¿no? Entonces creo que ahí hay una hay un tema importante de, de modificarse en la ley, pero si pasa esta modificación, si llegas a pasar esto en, en el Congreso... Hay otra, hay otra labor muy importante que hacer con los sindicatos. ¿no? O sea, también los sindicatos tienen que entrar a revisar, porque a final de cuentas sus estatutos están armonizados con lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Entonces, sería un ejercicio también bien interesante de los sindicatos que pudieran entrar a revisar si en sus estatutos existe una prohibición en este sentido y si en sus estatutos hace falta incorporar un principio de no discriminación e igualdad y en ese sentido eh, modificarlos, ¿no? Modificarlos para que puedan, a final de cuentas son ellos, no son ellos en sus asambleas, son sí, ellos sí. en las decisiones colectivas, quienes pueden decir quién y cómo va a acceder a, la, a las carteras sindicales, ¿no? ¿Quién va a ser el líder sindical, el representante sindical y cómo se van a repartir las, las carteras? Es una decisión de las y los trabajadores. No tendría por qué estar establecida una negativa en la Ley Federal del Trabajo cuando es un proceso organizativo de los trabajadores, ¿no? Incluso hasta podríamos decir en ese sentido que la Ley Federal del Trabajo tira líneas y es una forma de injerencia del Estado, ¿no? En la vida autónoma del sindicato. O sea, yo decido si quiero o no y cómo lo vamos hacer, ¿no? Pero para esto pues sí, hace falta también este por un lado capacitar a lo mejor este, a sindicatos en temas del trabajo migratorio, sensibilizarlos un poco para que abran el debate también y, y empiezan como a cambiar un poco también esta, esta, esta construcción imaginaria, imaginario de que el extranjero es el enemigo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí ¿no? es, es importante y al final de cuentas, bueno, repito, la convención ha, eh, ha sido interpretada por el Comité de Trabajadores Migratorios y en una de sus observaciones reconoce el derecho, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo tendría que ser este proceso organizativo? Entonces, bueno, es, es otro punto para alcanzar un, un, eh, un estándar de protección. Por ahí le dejo. Gracias. Eh, y bueno, la... La última pregunta para Melisa sería eh, cuál, bueno, desde el grupo de trabajo de, de política migratoria, eh, ¿cuál, ¿cuál sería el acompañamiento técnico legislativo eh, por el que consideran que esta, esta propuesta de iniciativa de reforma eh, que hemos venido trabajando con la red de mujeres sindicalistas eh, para, poder, para poder ser llevada a discusión por, por nuestros eh, legisladores, eh, ¿Cuál sería este acompañamiento técnico eh, que desde su experiencia ¿no? en, en diferentes agendas legislativas tendría que realizarse? Claro. Gracias, Flor. Y, y, y de verdad agradecemos mucho el espacio justo para compartirles cuáles han sido las estrategias que desde el grupo de trabajo hemos implementado a lo largo de estos años eh, para hacer este acompañamiento técnico. Y yo lo enfocaría en ocho puntos como muy claves. ¿no? El primero, eh, si bien ya eh, nos, nos dieron la oportunidad y agradecemos de verdad muchísimo la confianza eh, de, para poder revisar y para poder contribuir con algunos comentarios a la, a la propuesta de reforma, creo que es importante considerar a lo mejor algunas otras opiniones que justo permitan robustecer pero también generar mucho más apoyo colectivo a esa reforma, ¿no? Y ahorita con lo que demás que les voy a decir, van a, a un poco, vamos a poder identificar por qué. Entonces, eso sería lo, lo primero, ¿no? Como a lo mejor poder identificar otros actores eh, claves que pudieran eh, revisarla. El segundo punto es hacer una revisión de las agendas legislativas. Nosotros, cada que inicia un periodo legislativo, Hacemos una revisión de las agendas legislativas de los grupos parlamentarios para justamente poder identificar eh, cuáles son los temas que van a abordar en esa legislatura, si es eh, prioritario o no, y a partir de ahí definir eh, cuál va a ser la estrategia. Eh, aquí más bien yo la pregunta, lo que problematizaría es si ustedes desde el trabajo que han tenido en materia laboral consideran que en general el Congreso ¿Entraría a una discusión de reforma laboral cuando prácticamente acaban de tener un proceso de reforma laboral? O sea, más bien, yo ahí eh, problematizaría a nivel de ámbito político y partidista, podría ser posible o no, no, pero lo dejo, digamos, un poco en el tintero. Pero sí, revisar las agendas legislativas de grupos parlamentarios es fundamental. El tercer punto es hacer un análisis de fuerzas, tanto del Congreso como de aliadas externas. A nosotros nos ha funcionado mucho justamente identificar quiénes están en comisiones, quiénes están en juntas de en la Junta de Coordinación de Política, quiénes están eh, en las mesas directivas, es decir, en estos órganos de gobierno que tiene el Congreso, eh, justamente para visibilizar o para poder tener claridad con quién tendríamos que ir a colocar cierto tema o implementar cierta estrategia. También ha sido fundamental analizar las fuerzas eh, con alianza, con, con entidades aliadas, como por ejemplo las agencias de Naciones Unidas, para nosotras han sido grandes aliadas que se han apropiado de reformas que nosotros hemos propuesto y sobre todo pues, han ayudado a generar esta sensibilización y concientización al interior del Congreso y que no es lo mismo que llegue el grupo de trabajo a que llegue UNICEF o que llegue el alto comisionado. Entonces es muy importante poder también identificar entidades eh, aliadas. El cuarto punto que también ha funcionado mucho es promover espacios de parlamento abierto. ¿no? Esto no solamente para discutir la propuesta o para exponer cuáles son las propuestas, sino Justamente para intentar abonar en la construcción de acuerdos mínimos que se deben de tener en el Congreso, partidistas o, o por grupos parlamentarios, ¿no? Entonces, los espacios de parlamento abierto siempre, siempre son importantes. En quinto lugar, promover eh, reuniones de trabajo, inclusive con entidades que sabemos que pudieran tener oposición en el tema, ¿no? Nos pasó mucho en la reforma que impulsamos sobre niñez y adolescencia migrante, en el que llegó un momento que dijimos, es que esta reforma jamás va a avanzar. Tenemos que saber qué opina Migración, qué opina la Procuraduría, qué opina el DIF, qué opinan los actores que van a implementar esa reforma. Entonces fue muy importante tener estas reuniones de análisis, que conocieran la reforma y que intentáramos llegar a un punto en común. Entonces, por ejemplo, en esta reforma lo que nos decía no, es que hay cosas que hay que reformar eh, como en otro sentido, y ahí les dijimos, bueno, es que ya llevamos seis años con esta reforma, tenemos que avanzar y vamos a pensar, quizá cuando ya se apruebe, pues en una nueva propuesta de reforma, ¿no? Como ese tipo de cosas. Eh, el sexto punto, minuto, sí, es ayudar a la elaboración de puntos de acuerdo a nivel en el Congreso, justamente para eh, ir construyendo antecedentes sobre el tema y un ambiente de sensibilización respecto al tema, porque de verdad los legisladores y legisladoras muchas veces no están sensibles del tema, no conocen del tema y a veces, eh, bueno, votan un poco pues porque tienen que votar. Eh, y dos puntos más es dar continuidad con la o con el legislador con el que se vaya a presentar la propuesta y trabajar con las comisiones, inclusive para elaborar los dictámenes, obviamente en positivo. Y todo esto tendría que ir, o nosotros lo que hemos hecho, eh, tendría que ir acompañado de, de campañas de difusión, eh, de sensibilización, de apropiación, pero más dirigidos hacia el Congreso, no tanto a la opinión pública, sino más bien que sea una comunicación estratégica hacia quienes queremos que voten eh, por, eh, por esta iniciativa. Entonces, en términos generales, pues esas es, eso es un poco las estrategias que nosotros hemos implementado. Seguramente hay más, pero eso es lo que, lo que a nosotros eh, tenemos y que ofrecemos abiertamente a la red de mujeres sindicalistas a poder trabajar de manera articulada y conjunta para acompañar este proceso. Y muchas felicidades. Muchas gracias, Melissa, y pues gracias por, por este ofrecimiento de, de acompañamiento técnico legislativo del Grupo de Trabajo de Política Migratoria. Y bueno, si están de acuerdo, pasamos a la ronda de, de preguntas y respuestas. Hay una, una, eh, una de las eh, periodistas que tiene que retirarse en unos minutos, entonces le cedería a ella la palabra. Creo que tiene una pregunta, no sé si es para Melissa. Es Blanca, Blanca es la periodista que quiere intervenir, Flor. Sí, Blanca, eh, hola, si, si puedes eh, hacer eh, la pregunta, no sé si es para Melisa o para quién es la, la pregunta. Bueno, eh, ¿cuándo ustedes van a presentar esta iniciativa? Lo que acababa de decir ahorita Melisa, ¿no? Es muy importante eh, los tiempos. Eh, sobre todo, me parece muy muy interesante cuando abordan el tema de los niños, de los niñas, de las niñas, niños y adolescentes que, que trabajan, que aún lo, lo, consignó, lo consignó incluso Lorenzo, ¿no? Que aunque ya se ve poco en Baja California, pero sí existe, ¿no? Trabajo infantil. ¿Qué podríamos decir? Eh, Tenemos alguna idea de cuántas, de cuántos niños. O sea, ¿cuántos menores se emplean todavía en los en los campos? Si ¿Sí me podría contestar Margarita, que fue la que este fue la que habló sobre ello muy extensamente. ¿Eh? Gracias. No me quería encender el micrófono, perdón. Sí, verdad. Bueno, ahorita no tengo a la mano el dato. Si sí están los que presentaron en diciembre pasado de, de, como los más recientes del módulo de trabajo infantil. ¿Pudiera compartirlos tal vez por mensaje con, con Flor para que los pueda hacer llegar? Sí, disculpa que no los tenga a la mano, pero serían como los más recientes que, que ellos ubican en el sector de agricultura. Perfecto. Y este, por ejemplo, el número de jornaleros que ahorita que habrá en el país, yo sé que son estacionarios por cosechas y por regiones, pero tendríamos algún número para darnos idea del trabajo de los jornaleros, de la movilidad de los jornaleros en el país. Sí, Berta, de hecho, eso sí, eh, eh, en un estudio que estuvimos trabajando justo, el que presentó la la CONASAMI, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y ahora que se aprobó lo de, lo de que se fijó el salario mínimo para personas jornaleras, ahí ellos, por ejemplo, en el recuento que hacen de la revisión de las estadísticas, establecen entre 2 y 2.5 millones de trabajadores y trabajadoras agrícolas. Ahí mismo en esta estimación dice que si se contemplan a los integrantes de sus familias, o sea, hablamos de hijas, hijos, u otros acompañantes, por lo menos está entre los 8.5 millones de personas jornaleras a nivel nacional, pero como trabajadores trabajadoras, son alrededor de entre 2 y 2.5 millones. De acuerdo a esta ley, sí se espera que mejoren sus condiciones, porque realmente lo que nos platicó usted, este, pues parece que están en un inframundo, ¿no? Un inframundo laboral terrible, una explotación pues sería lo ideal, Berta. O sea, al final, pues digo, creo que, que, que el panorama que les, que les presentábamos tanto Lorenzo como yo, pues es el que ha estado, tal vez con otros matices, pero sigue siendo igual. A lo mejor ha cambiado en algunos aspectos, ¿no? Como el que ya colocaba Lorenzo o en otros estados, pero eso no significa que en esencia mejore. Lo ideal es que sí, que con estas adecuaciones efectivamente hubiera como... Una mayor articulación, no solo de las autoridades del trabajo, sino de otros entes gubernamentales que justo ameritarían ir como en la mejora, apostarle en la mejora de mejores condiciones, sobre todo dignas, ¿no? Para ellas y para ellos y sus familias. ¿Cómo que diríamos la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, que se hicieran... Sí. Básicas, Berta. Sí, son, es salud, educación, hasta el mismo Instituto de las Mujeres, que por ejemplo contempla como muchas líneas de acción, pero ninguna de ellas converge con, por ejemplo, con mujeres trabajadoras jornaleras. El INPI que actualmente está desdibujado, conocemos de hecho que tienen una propuesta sobre el tema, que a lo mejor faltaría como darle mayor impulso, tal vez faltaría trabajar como algunas cuestiones ahí, pero el mismo INPI tendrá que involucrarse, no solamente porque hablamos de personas jornaleras indígenas, sino porque es alguien a quien también le compete por muchas otras características y componentes involucrarse ahí. Pero sí, en general sí tendría que ser una articulación mucho más este, interinstitucional, ¿no? para que permita justo que, que sean transversales los temas y no paralelos y que se alivien solamente con programas sociales. Pues esperemos que tengan mucho éxito y, y qué gusto conocerlas y estoy a sus órdenes. En el Sol de México, la señora Inés González tiene todos mis datos. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches, me tengo que re retirar. Muy gracias, amable. Experta. Gracias. Verónica no. eh, no. Rascón no. está haciendo una pregunta. Eh, si quieren, pasamos con esta pregunta y no sé si tengamos más, más tiempo. Eh, ella nos dice, quiero preguntarle si el establecimiento... Eh, de un salario mínimo para jornaleros agrícolas ha ayudado a mejorar su situación salarial eh, y cuáles son los problemas, las dificultades que tienen para acceder a la seguridad social y Pilar Martínez pregunta, en el caso del trabajo infantil han observado que hay más supervisión dentro del TEMEC y qué pasa con la contratación, hay empresas que lo hacían por subcontratación, esto creen que cambiará Eh, si sí, la, la, supongo que la primera la contestaría eh, Margarita y la otra la podrían contestar Rita y Melissa. Sí, Flor, nada más pediría si me la vuelves a repetir, Flor es que en eso iba pasando acá tenemos la nueva ruta de los aviones entonces el ruido es Sí, claro Gracias. La pregunta era si ¿sí el establecimiento de un salario mínimo para jornaleros agrícolas ha ayudado a mejorar su situación salarial y cuáles son las dificultades que tienen para poder acceder a la seguridad social. No, o sea, no, por lo menos lo que hemos visto en, en, en campo y ahora que, que anduve por la montaña, algo que nos decían, por lo menos con las personas con las que nosotros dialogamos, ¿no? A lo mejor esto puede ser también otra realidad distinta. Pero podría decir casi que de manera general no ha significado como un cambio drástico. Ya, ya no solamente como por el tipo de salario o en la mejora de sus condiciones. Una, porque ya, ya lo mencionaba eh, en un principio, ¿no? Por lo general es un trabajo a destajo y que tiene otras modalidades, que se paga igual por hora, por contrato, este, por día, ¿no? Eh, entrando, saliendo, o de, sí, entrando, saliendo, que es como otra modalidad que existe, pero cuando ese destajo de hecho hasta les genera por lo menos un poco más del ingreso del que quedó establecido en el salario mínimo y eso prácticamente después del incremento que se señaló hace unos meses, casi inicio de año, por lo menos lo que nosotros constatamos, fue, de entrada fue imposible para que algunos lo percibieran porque se vio afectado Justo por por el tema de la pandemia, por lo menos para los productos que se distribuyeron a nivel nacional, el chile no de, de entrada empezó a tener un costo tan bajo en el mercado que, por ejemplo, había jornaleros que al día ya ni siquiera para el corte. En el trabajo en el surco les pagaban de 25 a 50 pesos por limpiar el surco, digo, no por el corte. Para aquellos que cortaban, tenían que trabajar de 3 a 5 días máximos en, en, en el surco, asegurando un salario de 100 pesos. O sea, no llegaba ni siquiera al tope de lo, que les, de lo que había quedado establecido. Cuando se estabilizó, ahorita me encontré salarios de 250, 220. Hubo un compañero que en la montaña me decía que eh, por su trabajo a destajo y por la cantidad de producto que había cosechado, eh, él se llevaba 800 pesos al día. O sea, que imagínense, ¿no? La, la, la variabilidad en, en esos costos es, es abismal. Ahora, respecto al tema de seguridad social, pues ya lo mencionaba eh, Lorenzo. Eh, algo aquí que queda mucho es que justo la informalidad es una forma en que garantiza que como no hay un contrato de por medio, eh, el agricultor no se ve de cierta manera obligado o no asume la responsabilidad en esencia de, generar la de garantizar su acceso ¿no? a la seguridad social. Hay otras que tienen como las modalidades que en otros espacios también ha compartido Lorenzo y que a nosotros nos ha tocado constatar que puede ser que los registren y que efectivamente eh, se les hagan como los descuentos o las cuotas propias ¿no? de, que, que demanda por su inscripción en, en, en el Seguro Social. Sin embargo, cuando hay algún accidente o alguna situación propia de, de la empresa agrícola, puede ser que nada más esté dado de alta tres días, una semana, una semana. Un mes y se le da de baja o hay otros que, por ejemplo, si sufre un accidente, lo dan de alta en ese momento y a los tres días lo vuelven a dar de baja, que antes era mucho esta modalidad de los pases, no? Que les daban pases para acudir al seguro social y eso aliviaba como la asistencia inmediata. Pero en realidad les les puedo decir que por lo menos hablar de seguridad social y para las estadísticas que que sí contempla el IMSS son por lo menos. Aquellos que, que les digo que su condición de empresario les garantiza la posibilidad de hacerlo. La gran mayoría del resto de que se contratan con otro tipo de agricultores, pues impensable pensar en un tipo de seguridad social como la que quisiéramos. Muchas gracias, Margarita. Bueno, eh, por el tiempo tenemos que terminar pronto, entonces les pediría que respondan como a las eh, a estas preguntas como de forma muy, muy breve.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 Y la última pregunta de Alma Rico, ¿qué, alternati ¿qué alternativas creen posibles para atender a las niñas, niños y adolescentes en los campos que viajan con sus familias y no caigan en trabajo infantil? No sé eh, quién qué quiere responder, pero les pido por favor que sean muy breves. Pero ya, a ya, ver, ya, si ya... quieres hago como un primer saque email y Meli que me conteste en temas de de sistemas de protección, pero creo que, o sea, primero es bien vergonzoso que un tratado internacional te tenga que venir a decir que tienes que cuidar, que no haya explotación laboral infantil, o sea, eso es una vergüenza, ¿no? Y que solamente de esta manera se pongan a intentar trabajar. Sinceramente... Creo que esto va a avanzar y va a avanzar muy lentamente porque tenemos eh, por ahí una patita coja y yo creo que eso lo pueden profundizar mucho más en el documento que se hizo sobre inspección del trabajo, pero tiene que ver con inspección del trabajo por un lado y por el otro tiene que ver con los sistemas de protección que planteará esta Melissa. ¿no? O sea, dentro de la inspección del trabajo no creo que esté presente ni siquiera el verificar si existen niños y niñas este, que sea, O sea, las condiciones en que son llevados y seguramente eh, se simulará por parte de la empresa el que los niños y las niñas están haciendo trabajo en el campo agrícola, ¿no? Seguramente, como ocurre en muchos otros centros de trabajo, se maquilla el lugar para que no haya responsabilidad por parte del, trabaja, este, del, del empleador, ¿no? Entonces, creo que en eso sí si se avanza va a ser un tema muy lento y que tiene que ver con la coordinación que haga la Secretaría del Trabajo sí, con el, eh, las Procuradurías de, de, de Protección, ¿no? Y en qué temas, o sea, ¿cómo, qué alternativas hay para los niños y las niñas? Creo que hay un tema ahí también de acceso a derechos, ¿no? Primeramente, o sea, debe haber condiciones dignas, y me refiero por condiciones dignas a una vivienda adecuada a donde puedan lleg llegar los trabajadores jornaleros a vivir en tanto dura el periodo de su trabajo. Y en, este, en esta casa o en esta habitación tiene que haber la posibilidad y seguridad de que los niños y las niñas eh, que no, no tienen edad para trabajar, es decir, los menores de 15 años, puedan quedarse de manera segura sin que haya riesgo de que algún accidente les pueda ocurrir en el campo, eso por un lado, y en, es, en este sentido de la vivienda digna debe de haber eh, una adecuada alimentación, debe de haber acceso al agua y debe de haber sobre todo también, por otro lado, derecho a la educación y derecho a la salud, ¿no? Entonces hay un tema bien fuerte que ya estamos por terminar, pero yo creo que Margarita podría en algún otro momento profundizar sobre la negativa de acceso a la educación que hay para estos niños y las niñas y la falta de certificación que existe para que en sus lugares de origen cuando regresan, se tome en cuenta el periodo educativo que cursaron en, en, dentro del campo agrícola. ¿no? Entonces hay por ahí también unas negligencias por parte sí, del Estado sí, para garantizar sí, estos derechos sí, sí, a niños y niñas, sí. adolescentes, eh, que va, viajan con sus padres por necesidad a este tipo de, de lugares. ¿no? Yo por ahí sí, le dejo. Sí, yo eh, añadiría tres puntos a, lo, a esto que dice Rita del acceso a, a derechos. Uno, eh, sería que creo que el, el, la política de Estado, la que hablaba Margarita hace ratito con una perspectiva de infancia, eh, tendría que valorar avanzar en medidas que disminuyan inclusive que niñas, la posibilidad de que niñas y niños puedan ser víctimas de delito, de violaciones a derechos humanos como la, el tráfico y la trata de personas. Segundo, eh, fortalecer el sistema de protección en México para que justamente aquellas niñas y niños que lo requieran, eh, se les puede hacer una evaluación y una determinación de interés superior y se puede establecer un plan de restitución. Y lo tercero, que tiene mucho que ver con la última pregunta, justo es avanzar en el establecimiento de los sistemas transnacionales de protección. O sea, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando se identifica a una niña o a un niño trabajador eh, o, o que es parte de una familia y que a lo mejor se establece un plan de restitución? ¿Qué ocurre cuando los deportan o qué ocurre cuando los mandan a, a un segundo o a un tercer país, ¿cuál es el seguimiento que se da, por ejemplo, un plan de restitución de derechos eh, que, que se esté construyendo desde México? Entonces, pues yo colocaría esos puntos. Muchas gracias, eh, Rita y, y Melisa. Bueno, pues, eh, les agradezco mucho la, la participación. No sé si, eh, Inés, tú eh, quieras... Qué decir algo antes de, de concluir, eh, Claudia, Gabino? Gracias, Flor. Bueno, eh, agradecer a nuestras invitadas especialistas, a Flor por pensar en las preguntas, eh, conversar de esta manera con ustedes, y, eh, que, que conocen el tema. Se, sabemos de, de que... Eh, el, el esfuerzo que hacen por estar aquí y, y la verdad toda esta información que ha sido grabada eh, será tomada en cuenta para enriquecer la iniciativa que Flor eh, tiene a su cargo. Agradezco muchísimo los ofrecimientos eh, eh, que nos han hecho y los vamos a considerar para hacer alianza, para hacer fuerza, para llevar este documento en el momento que corresponda que será una vez que la Cámara de Diputados esté eh, constituida con el nuevo grupo de eh, legisladores después de las elecciones que vamos a votar el próximo domingo entonces eh, estaremos informándoles porque nosotras creemos que ya son nuestras aliadas para este proyecto que escuchándolos escuchando a, a a, a eh, Lorenzo y escuchándola a ustedes, pues tenemos mucho trabajo, eh, tenemos mucho por hacer de un tema que yo considero de vida, no, de vida o muerte, eh, y que es tan importante que le demos eh, el seguimiento y el esfuerzo y el tiempo que se requiere. Por parte de la Red de Mujeres Sindicalistas, agradecerles muchísimo por parte de la Fundación Friedrich Ebert también, que ha acompañado eh, por, por todo este tiempo este, esta campaña de Más Reforma, Mejor Trabajo. Por mi parte, agradecerle a Melisa, agradecerle a Rita, agradecerle a Margarita, a Lorenzo y a cada uno y a cada una de las compañeras y compañeros que nos acompañaron esta tarde. Y Flor, gracias por tu trabajo y y, y tu esfuerzo. No sé, Claudia, si tienes eh, algo que comentar, Gabino, pero por mi parte es toda, todo eh, y yo les deseo buena tarde a todas y a todos.